Saludos cordiales, fritinders del mundo, estamos en un tren de cercanías y nos vamos hacia la estación de Atocha, donde vamos a coger el AVE para ir a Puerto Llano. Como siempre os digo, aquí cada uno da su opinión para que pienses, reflexiones y tomes tus decisiones. La idea sería enseñaros Puerto Llano, que es una ciudad bonita, pienso yo, y muy cerca de Madrid, a una hora de Madrid. Pues ya estamos en Atocha, y vamos a montar al AVE, que es el tren este que veis justo aquí detrás mío, es el AVE, eh, o Avan le llaman en este caso, que es el que va a Puerto Llano. Tarda una hora, una hora y diez minutos en llegar desde Madrid capital, Atocha donde estamos ahora, con Puerto Llano. Vale, entonces allí estará, estarán dos PRIXLINERS que ahora os presento al llegar vamos a hacer un vivo desde allí. Desde aquí salen todos los aves para toda España. Va dos horas para Barcelona, dos horas para Sevilla y, y tal cual. dentro del tren te piden la, la mascarilla. Mira, pues aquí. acabo de llegar a puerto llano en ciudad real ha sido una hora escasa y allí están las prilinas que nos están esperando un momentito vamos para allá. esto esto es puerto llano muy buena ciudad y ahora hablamos un poquito con las prilinas. voy Gracias. a porción. la estación de puerto llano es una estación de ave y va muy rápido el tren insisto una hora una hora y diez minutos pues ya estamos ahora en, un, en una plaza aquí de de puerto llano y estaba viendo el vivo brindle esta chica y, y nada ha dicho ha conocido el sitio sí. y ella se ha venido aquí y entonces pues estamos un poco resolviendo dudas Ajá. que pues nada brinde vamos a, a verlas que dime dime te pongo así bueno el empadronamiento como era si quieres, sin decir no la habían asesorado mal, ¿no? Sin decir sí. nombre de quién la había sí, asesorado mal, sí, tampoco no, vamos a hundir, Bueno, ¿no? lo que pasa es que yo me empadroné en, en otro lugar, primero, al principio que llegué, me empadroné por Bilbao y ya ahora me empadroné otra vez aquí en Porto Llano porque es donde yo voy a vivir, y sucede que ahora tengo que volver a empadronarme allá, pues, ¿no? Entonces, no pasa nada. Y, sí, me dicen sí. que yo puedo empadronarme las veces las que yo veces quiera. que, que te lo digo, digo yo, yo o sea, yo te lo digo tal cual, uh -huh. públicamente, el empadronamiento se puede mover las veces que uno quiera, las veces que uno más que uno quiera, que uno necesite. Uh -huh. Si uno se empadrona en Bilbao y se viene a vivir a Puerto Llano, se empadrona en Puerto Llano. Y lo coge en directo del de Bilbao se traslada, sigamos, se va moviendo. Que vuelve uno a Bilbao, se puede volver a empadronar Ah, en y hay una pregunta también. ¿Existe una, un proceso de dar de baja el empadronamiento, por ejemplo, aquí? No. ¿O solamente se tiene que empadronar en otro lugar? No si tú te empadronas en otro lugar, Disney, automáticamente... Lo dan de baja de aquí y okay. lo meten al otro lado. Ah, okay. Aunque de... tu pregunta es muy buena, uh -huh. porque tu pregunta es: si no me padrón al otro lado, ¿me puedo dar de baja? Exacto. ¡No exacto. lo sé! <risa> Eso, eso y yo eso lo digo es, que no es? seguro, no lo sé <risa> Lo que sí se seguro, que uno se puede empadronar a veces Donde vaya viviendo uno, los, además lo suyo es empadronarse donde uno va viviendo Y claro. automáticamente te van borrando del anterior claro. O sea, solo uno puede estar empadronado en un sitio a la vez, están conexionados ah, listo. Ahora, darse de baja, supongo que sí se puede uno dar de baja Pero ahora mismo, no sabría decirte cómo Pero sí, supongo que es yendo al ayuntamiento donde estás empadronado y diciendo Ajá. Pero lo más cómodo es empadronarte en el nuevo sitio Y ya no hay que decir nada en el antiguo Perfecto, ok Y entonces estás empadronado en Bilbao porque vas a hacer allí la estancia La ¿no? estancia, sí, yo voy a hacer en Bilbao la estancia ¿descrito? Y la estancia allí, pero ahora estás en Porto Llano. Ajá que habla, un poco de portugués y habla, ahora yo te doy consultoría. De... Bueno, okay, eh, portugués eh, fue el primer lugar donde yo pisé porque tengo familia aquí, de hecho ellos me recibieron y yo tengo 19 años, okay. ¿Qué has venido eh... con, todo, con toda la familia? No, no, no, marido, me vine sola. Hijos, no tengo todo. ni marido ni hijos ni nada. Pero es broma, ¿eh? pero? <ríe> me vine sola porque así, bueno, como hay personas que tienen su sueño americano, yo tengo, yo tenía desde muy pequeña mi sueño europeo y quería estudiar aquí, entonces en España. Y pues me vine a, a, a realizar mis sueños, ¿no? Y Entonces, está contenta? ¿Cuánto lleva que no te lo ¿no? Eh, el primero, de hecho, eh, mañana, pasado mañana cumplo dos meses ya, pero yo ya presenté mi estancia de estudios. O sea que la has presentado dentro de plaza. Sí, ¿no? hace dos días lo presenté a la, así a las justas. Es que me estaba con todo eso de los papeleos y bueno, fui a hacerlo. ¿Y tú lo has presentado con un abogado, me has dicho, no? Sí, es que yo hice todo, eh, yo hice todo conseguí el lugar donde tenía que estudiar conseguí el seguro todo lo hice no consulté a ningún abogado más que la ayuda de los Priscilena ahí no y este pero al final te decidiste por uno no sin sí, decir nombres me, de decidí, qué decir. me decidí por un abogado porque ya se me quedaba corto el tiempo quizás si no si no se me quedaba corto el tiempo hubiera tenido la posibilidad de sacar el nie de turista no y presentarlo con mi certificado digital claro muy pero, bien pero eh, como se me quedaba corto el tiempo no, yo agarré y dije. Te, te voy por lo seguro, agua. ¿no? Sí, tenía que ir por lo seguro. ¿Y qué te cobro? Unos 200, y, me sí. has dicho por ahí. Entonces, bueno, yo, hombre, yo creo que también has hecho bien lo que tú has dicho. Claro. Si hubiera tiempo, uno puede sí, jugar. Que siempre da. Siempre digamos que era la segunda carta. Ajá. Pero exacto. a ver si por el juego ibas a perder todo. Sí, sí claro, eso también. Claro. Eso también fue... Yo creo que has invertido bien. Sí, cierto. No, ciertamente, o sea, te lo digo con. Es distinto que te quedara todavía mucho tiempo, Ajá. O sea, te, te estoy de acuerdo contigo Sí, la verdad es que yo tuve mucho apoyo también, eh, así sea moralmente, pues es un apoyo tremendo ¿no? Y de parte de, del grupo de los Freeliners, wow, me han resuelto bastante, bastantes dudas Yo todo el rato estaba ahí fastidiando a Don Luis todo el rato en el, en el grupo y me respondía todo Pero, pero el trabajo gracias. es tuyo que luego lo hacéis, Sí. ¿sabes? Porque <risa> os ponemos la información en la mesa pero luego ella, que su abogado me está diciendo, se quedó impresionado porque le había presentado Britney, la carpeta, con todo. Sí, todo, todo. Yo le di todo. Le diste poco trabajo, vamos. Sí, sí, porque lo, a ver, yo le contacté al abogado un día, me dijo ok, me depositas y lo hacemos, ya listo. Y yo desde la mañana le estaba, abogado por favor, porque me quedan dos días nada más, necesito de hacerlo, presentarlo, y me dijo, no te preocupes que lo hacemos en un ratito, mándame todos los archivos que tengas. Ok, le envié por el correo y me dijo, listo, está presentado. Y te da como un resguardo ¿Está? o algo, ¿eh? Sí, me dio, me dio un resguardo y me dio pues el formulario. Que había completado ¿no? claro eso es como tu, tu resguardo sí, pues no sé brinde si quieres preguntarme algo lo que quieras yo lo que yo te lo respondo ah, o lo sí. que tú quieras Sí, este bueno eh, cuando estaba conversando un poco con el abogado también me comentó algo así como que mi, mi curso pues eh, fue considerado no superior entonces pues la tarjeta. ¿En qué te matriculado al final? En eh, un técnico en diseño de interiores. Ah, que yo en sí. Perú, pues yo estoy estudiando arquitectura y yo sí. llevo mis estudios online todavía. Sí, sí, Entonces querían meterme en mi campo, ¿no? Claro. Y eh, lo que me dijo el abogado fue que, bueno, mi curso no está considerado, no, está considerado no superior, por lo hmm. tanto mi tarjeta va a salir con restricción a trabajar, pues no voy a tener que hacer otro proceso, ¿es ¿eh? cierto? Pero sí, es cierto, te ha informado bien el abogado, pero es un proceso sencillo. Es un proceso que una vez que te sale tu tarjeta Efectivamente uh -huh. pondrá no autoriza a trabajar Pero entonces tú pides Esa autorización a trabajar okay. Y entonces es cuando te la darán Es si hay que hacer otro pequeño proceso Justo. A ver si te puedes aprovechar y te lo hace el abogado ya, así, Sí, ya. sí, yo con ese abogado claro. me voy a quedar Porque o sea, la verdad es que es, es muy, muy bueno O sea, a mí por general me ha tratado Muy bien y todo entonces, Bueno, ha tenido ayudas, algún ¿sabes? pequeño fallo a veces Ay, pero Que ha sido no no... no el fallo que ha tenido Como no decimos el nombre se puede decir bueno, pero me tú dijo... lista al sí. ¿qué te dijo? sí, me okay. dijo eh, me asustó porque me dijo que no iba a poder trabajar que, ¿Que no que, iba a poder que trabajar no, sí, que no iba a poder trabajar es que yo pensé que mi estudio era superior entonces y que la tarjeta me iba a salir de frente pero distinguele a cansado. los pilines. Eso, para que no se eh, que, bueno, que no iba a poder trabajar. O sea, trabajar porque los dos podéis trabajar. Ahí se equivoca sí, el abogado. Sí, me dijo que necesitábamos hacer una, un, un permiso de trabajo, pero después de que yo termine mis estudios. No, pues no, después, no. es eh, así. No. Y Ese es dije... cuando te dan la estancia Ajá, y usted al me día dijo, siguiente. Y usted me dijo pero Yo eso, y, y la ley, te la, lo digo, y, no y que lo diga y, yo. Y la señora Doris, si no y me todo, todo el poder. Pero que no es ni que lo diga Luis, ni Doris, ni. Es que está la ley. A ver, señores abogados, cuando uno pide una estancia, si es. Curso superior ya le sale desde la reforma autoriza a trabajar. Pero si no es curso superior, efectivamente, le sale no autoriza a trabajar, pero lo puedes pedir uh -huh. al día siguiente. Sí, y y me... no, como dice ese abogado que está atendido a ti, como le decimos, no Yo le he oído decir que a los que le autoriza, que tienen que trabajar en lo que están estudiando. Sí, sí, eso también no, es está No, preocupado. no es así. No es así. No es Ay, así, wow. lo digo claro. <risa> Y ni me pagan, ni les pago y lo dice la ley, no lo digo yo. Ah, okay. Tú puedes trabajar en tema de diseño, sin autorización, en lo que quieras. O sea que mi permiso de trabajo, una vez que salga mi estudio, al día siguiente yo presento... Y al día siguiente puedes pedir, no, no, no, claro, no es que me al día importa. siguiente puedas trabajar, pero claro, al día lo siguiente lo, lo, pides. lo pides, al día siguiente. No en hay que esperarte trabajo. un año, en cualquier trabajo. Ay, en cualquier trabajo, además te digo, en cualquier trabajo, por tu cuenta o como empleada. Por Ay, cuenta propia okay. o por cuenta ajena. Okay. Vale, y puede ser en cualquier trabajo La única limitación que tiene, que también lo tienen los del superior Ajá. Es que máximo puedes trabajar 30 horas a la semana Aunque nadie va a poner un policía detrás tuyo para mirarte okay. Para contarte los minutos Máximo 30 horas a la semana puedes trabajar en lo que quieras Por tu cuenta o cuenta ajena o cuenta propia uh -huh. Y que no te interfiera esas 30 horas lo que estás estudiando sí, claro. Vale, que puedes ser en lo que tú quieras La límite es, ahí yo creo que es donde salió el abogado que no te impida estudiar Ajá. o sea que si tú tienes clase yo que sé, de 8 de la mañana a 3 pues el trabajo que sea por la tarde por ejemplo, claro. por ejemplo. Sí. aunque yo estoy preocupado por una cosa por Britney, no se lo he dicho pero ahora como lo estamos grabando, Prilina, ¿eh, pero luego lo monto y tal cual, estoy preocupado porque ya el centro de estudios lo tiene en Bilbao <risa> sí. porque es presencial, además eso sí tiene que ser presencial los estudios entonces lo tiene en Bilbao pero ya está en Puerto Sí. ¿Eso cómo lo vamos a arreglar? Te digo una cosa, porque la estancia ya la vas a tener, incluso el permiso para trabajar, pero claro, al año, cuando pase el año, tienes que haberlo aprobado. Ajá. Para bien renovar a otro año de estudios o lo que es lo suyo, modificar ya una residencia de sí, trabajo. Ya es lo que suyo. Pido, pero te van a pedir que lleves un año, que ya está contando, y que uh -huh. lo apruebes. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Si está en Bilbao el centro. Bueno, yo pensaba trasladarme ya a Bilbao una vez que comience. Una semana antes que comiencen mis clases, pues ya trasladarme para Bilbao, ¿no? Claro, es la solución, porque, sí, porque y... el centro no se puede mover. Claro. El centro, el, el detalle que está, lo preguntan mucho, ¿eh? El detalle el está en que, en que, por ejemplo, para yo poder pedir la, el permiso de trabajo, sí. eh, lo tengo ¿tiene que ser un trabajo ya en Bilbao o puede ser en cualquier parte? Buena pregunta, ¿eh? Exacto. Bueno, Eso hombre, me lo estaba hombre, a ver, yo lo, pediría, yo lo pediría en Bilbao. Ajá. ¿Por qué? Porque para asegurar Si la lo miran sí, Claro, para asegurar Porque Ajá. el funcionario que le toque A poco que lo mire Va a decir ¿Cómo vas a trabajar? ¿Cómo estas Vamos a ver siete horas? Claro, hace <risas> todos los días siete horas Por sí. la mañana estudia en Bilbao Allí, ¿qué hora yo tiene el centro? En la tarde En la tarde Pues sí. el trabajo sería por la mañana Por la mañana ¿Cómo va a venir todos los días hasta...? Ajá. Hombre, si fuera desde Madrid Sí se podría Claro, sí. porque es céntrico, ¿verdad? Eh, claro, Joder, una hora he tardado De Puerto Llano ah, a Madrid ves. Una hora Pero sí, yo buscaría un trabajo en Bilbao o insisto, o te digo otra cosa, eh, o hacerlo por tu cuenta, o sea, para trabajar tú por tu cuenta, que el permiso que te dan te permite luego, aunque tú lo pidas para trabajar tú, luego puedes trabajar para otros si quieres, o al ah, revés. Okay. Okay, okay. Lo que pasa es que para que te aprueben el permiso, tienes que presentar o un bien plan. la oferta de trabajo o un plan. Uh -huh. El plan, los suyos es que estén enviado. Ahora, una vez que te lo aprueben, si tú te quieres venir aquí a Puerto Llano a trabajar por pues, para que el permiso que te dan, y lo dice también la nueva reforma, no dice solo para trabajar en Bilbao, o solo para trabajar en Puerto Llano, no. Te autoriza en cualquier parte de España, y lo dice la ley. Entonces, eso sí, para pedirlo, presentarles algo de Bilbao, luego tú ya eres libre. Ahora, lo que sí te van a mirar, y lo digo muy públicamente, es que luego apruebes lo que te has matriculado, de cara a la modificación pero si no, no te sí, y eso fue uno, uno de, los, bueno, de los detalles que sí tenía bien Que sabía muy bien Por eso es que me inscribí en un técnico de diseño de interiores Porque mi carrera ya en Perú es arquitectura Entonces yo de hecho lo sigo llevando de manera online uh, Todavía lo sigo estudiando En diciembre termina mi ciclo ya Y este, por eso me metí a técnico de diseño de interiores Porque es algo en lo que yo me podía mover ¿no? Y lo vas a hacer de más. Claro, es que tú eres capaz de aprobarlo Incluso si ir a clase, oyendo poco, no digo que lo hagáis, pero, joder, es, es, es su carrera Ajá. Ahora hay que mirar si el centro de estudios te lo admite, que no lo sé O sea, te quiero decir que habrá centros de estudios que aunque uno no se presente Claro Si no, aprueba no luego el examen, te dan la, la ah, certificación, okay. otros no, otros cada tres faltas no lo sé Háblale claro. un poco con el centro, porque yo creo que a ti te tira... Esto no, Puerto Llano. No sé, intuyo. Yo te pregunto, ¿y ¿qué diferencia de Bilbao con esto? No, es, es que mucha lo intuyo. De, ¿Prefieres esto o Bilbao? Cuéntanoslo a todos. Es que la verdad, bueno, los dos son lugares tranquilos, ¿no? Pero es que a mí me gusta el mar. Entonces yo cuando llegué a Bilbao y vi mar fue wow. Entonces aquí pues no tenemos un mar, ¿no? Pero sí es muy tranquilo, Ves demasiadas plantas, Es, es un lugar donde no, se, no hay mucho movimiento Como Madrid, porque también pise Madrid. Entonces eh, Es un lugar donde Bueno, yo digo que Para tener una familia Pues es bonito, no, Es bonito como para vivir una, en familia Sí, no, como sí. Estaba nuestra invitada nuestra con con invitada no, Mira, aquí no, no, no, no, no, no, no, no, no, tiene juegos Tiene no, Hay muchas no, hay, hay una una plaza aquí Donde está llena llena de tiendas entonces eh, y hay, hay, hay seguridad también. Hay seguridad seguridad Hay demasiada seguridad A mí me uno puede, bueno, en mi país pues no hay tanta seguridad, ¿no? En Perú, yo soy peruana eso, también me, me y, y yo aquí yeah. cuando podía moverme con el celular y la billetera en la mano fue wow Claro. Es una libertad tremenda claro. Y en Madrid más sí. o menos también Pero mira lo que nos ha contado Que la mochila En Madrid Ajá. Ya en el metro Donde hay mucha gente Si te roban No te enteras claro. Pero te abren la mochilita Ajá. Eh, Eso que lo tengan en cuenta Pero, pero no es puertollano Que es todavía más tranquilo Sí, puertollano no, no, no, no, no, no he notado eso Ni he tenido Bueno, ese, esos inconvenientes Ni mi familia misma Pero ¿Tu familia tienen... qué te cuenta? ¿Por ¿Cuánto llevan aquí ellos? Uy, no Ellos llevan como Más de 10 años ¿Y algún más detalle de Que tú creas sutil para la audiencia que les quieras decir aprovechando el encuentro que digo. de hecho lo que lo que he notado aquí mucho es que eh, hay terrenos hay casas que están muy baratas entonces y, y eso me sorprende bastante son incluso no son casas nada más sino que son campos, o sea, es como para que te puedas tener tu, tu hacienda, no o sé sí, cómo le sí, llaman sí, tu, aquí, pues eso, tu, ca tu casa de, tu casa casa de eso, campo, tu chalet, verdad sí, sí, es muy grande, yo tengo un tío que tiene su casa de campo aquí, que sí. con le sus muy y muy cosas. tiene ¿no? sus caballos tiene igual, wow, oh, tiene eh. todo, entonces Ay, mía. Sí, y también aparte tiene un piso pues no, y mi otro tío también igualito tiene piso, acaba de comprar otro terreno más, que lo está construyendo, entonces o, o sea que les va bien, sí, a tíos sí, les sí, han... sí. les va muy bien, entonces aquí al menos es un lugar como, donde a ver, el, el dinero que tú puedes ganar en un trabajo No es gran cosa Pero el, el, el, lo que tú gastas aquí es mucho menos que en Madrid Mucho ah, menos Así es verdad Entonces, sí, Oye, es nos, ha, nos ha contado que aquí un alquiler cuesta Le está costando, creo que eran 600, No, 350 euros, creo que decía Tres habitaciones sí. Que en Madrid por eso como mucho te dan una habitación Sí, sí aquí puedes encontrar un piso eh, Mi piso, por ejemplo, creo que es de cuatro habitaciones Cuatro habitaciones Tiene una cocina muy grande eh, Tiene un baño y muy grande también, y está a 300 euros fíjate, fíjate, Madrid con es una habitación y estamos a una hora de Madrid, yo ahora me vuelvo a un ratito brinde oye, y Bilbao cómo anda, de precio más o no, menos no, Bilbao es por ahí es... como Madrid, es, es, es caro, también, ¿no? Sí, es, caro. es carito, porque también es, es una ciudad muy grande hay tremendos edificios, wow, y es completamente diferente de acá pues es una ciudad muy, muy, muy avanzada tiene muy avanzada? Bilbao fama de ser de las ciudades más caras sí. de España Sí, tú sí, lo has vivido es así sí, no sí, tiene sí. la fama yo lo digo y ella sí, ya... pues Prilines, eh, le... bueno quieres añadir algo más que tú quieras uh, no nada más la verdad agradecerle y fue una sorpresa encontrarlo por aquí hace dos días estuvimos en un zoom y muchas gracias la verdad todo, al grupo de Prisla y al señor Don Luis nada sí. pues yo le quiero agradecer a Brindey públicamente que ha visto el vivo que hemos hecho desde ajá. aquí ha, ha saludado en el chat le ha dicho oye Brindey estamos aquí en el parque si quieres cada 7 cojo el, el, el ave de vuelta y en una hora estoy en Madrid. Y ella ha cogido ha venido para daros información, para apoyaros, Pritliners. Porque esto es para vosotros y lo hacéis vosotros. Este canal lo hace la audiencia. Poned like, le agradezco mucho a Britney. Y, y ahora os sigo contando luego el, la vuelta. Chao, chao. Hasta un ratito, Pritliners. Pues ya estamos en la estación de Puerto Ajá. Britney sí. ha sido súper, no sé, educada o, o cortés. Gracias. Y nos ha acompañado, nos ha guiado. Nos ha guiado hasta la estación. Sí. Uh -huh. Es un paseo, ¿verdad? Es no claro. grande de la ciudad. Sí, es pequeña. Es pequeña y nada, ya nos vamos para Madrid. Dentro de una hora llegaremos a Madrid. Britney va a seguir aquí, uh -huh. en Puerto Llano. Yo y, sigo aquí. Y sí. nuevamente le agradezco mucho. Si quieres dar algún consejo más, que se te ocurra Britney, mm. o lo que tú quieras. Nada, nada. Eh, que todo lo hagan con tranquilidad, pues no. Todo lo que puedan hacer, pues... Yo me cogí una frase aquí cuando vine. Eh, tenemos que hacer lo imposible posible. Así que ya está, a eso hemos venido y listo. Con los sueños, a seguir, a seguir sus sueños. <ríe> sí, y, y eso, todo con calma, pero sin retrasarse porque los tres primeros meses que tienen aquí, pues es importante para el futuro. Y hay que dejar todo presentado en los primeros 60 días. Exacto, sí, y depende de cuál sea su plan, ¿no? Siempre con un plan, con un plan A, plan B, plan C y, y a darlo todo por conseguir lo que quieras. Pues muchas gracias, Briney, por tu hospitalidad. De nada, gracias a ustedes. Ahí van ya, vamos a coger ya el tren Prislinas. Estoy en el tren, muchas gracias a Delia, muchas gracias a Britney y muchas gracias a Adriano, el hijo de Belli Delia, Mira, os voy a enseñar el ave para que lo veáis. Mira, ahora se está montando la gente, Mirad qué Espera, Mira que chuli. La gente ahora va a salir en 15 minutos y esto en una hora, Prislines, nos pone en Madrid. Un tren súper chulo, súper rápido, en una hora estamos de Puerto Llano, nos plantamos en Atocha, en Puerto, Puerto Llano. Llano, Ciudad Real, donde estamos ahora mismo, a una hora de Madrid, 350 euros el alquiler de un piso, tres habitaciones, eh, dos, dos baños y buena cocina. Y se puede trabajar o bien en el mismo Puerto Llano, que ya alguno dirá, o ir y volver a Madrid todos los días, te dan un bono por 75 euros. En Atocha nos seguimos al Y, Línea, que se me ha olvidado deciros que los primeros que vengáis a Puerto Llano, aprovecharos. O sea, los primeros que veis este vídeo aprovechar y venir ahora a vivir, que luego no será lo mismo. Acordaros lo que pasó en otros sitios. Línea, pues ya estamos en la estación de Atocha. Ya hemos llegado a Madrid. Una hora y nada. O sea, una hora. Una hora y cuatro minutos o algo así. Y nada, aquí veis a Atocha. Que seguimos Un fuerte abrazo a todos y os recomiendo puerto ciudad real no es un pueblo para repoblar pero pero merece la pena vivir allí. un alquiler 350 euros tres habitaciones dos baños una casa a lo mejor 40.000 euros 30.000 un fuerte abrazo prilines poned like si os ha gustado y seguimos para adelante nos vemos